Mi idea consiste en poner en marcha un encuentro profesional diferente y revolucionario, mezclando conceptos de los congresos, las escuelas de negocio, el cine, el teatro o incluso los conciertos. Este encuentro podría tener conferencias profesionales típicas de los congresos, demostraciones 100% prácticas sobre el uso de diferentes tecnologías y dinámicas que son habituales en espectáculos de ocio, como por ejemplo el guión o el casting. Para desarrollar este plan necesitaremos contar con la ayuda de personas creativas y un poco locas. Si cuando expones una idea en un grupo de trabajo tus compañeros se echan las manos a la cabeza o te dicen que eso es imposible, entonces te quiero en mi equipo porque en este proyecto las cosas difíciles las haremos y las imposibles las intentaremos. También necesitaremos algunas personas cuerdas en el equipo para que nos ayuden a mantener los pies en la tierra con el plan de empresa. El producto que vamos a crear será escalable, porque cambiando un par de variables podemos replicarlo, creando eventos especializados sobre diferentes temáticas o en diferentes ciudades del mundo. Ya tengo algo de experiencia participando y organizando encuentros profesionales. Me explico. En los últimos tres años... He participado como ponente en más de 15 eventos profesionales, siendo el organizador de la mitad de ellos. Por los eventos que he organizado han pasado en total unas 2.000 personas, de las cuales aproximadamente 100 han sido ponentes o colaboradores. Algunos de ellos, si les necesitamos, podrían formar parte de este nuevo proyecto.